Okay. <laughs> a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder. Hoy dominación Campos de Normandía. BR 7.3 tanques rusos y esta vez voy a salir hace tiempo que no salgo pues con el Objeto 120, bueno objeto se llama ahora, pero en su día cuando salió por pues el Objeto, pues yo le sigo llamando ya Pues venga, vamos a salir desde la zona norte y vamos a ir a por la zona A. Día de lluvia, aquí en dominación Campos de Normandía. Día. Es un escenario que me gusta bastante. Es un escenario donde si te sabes camuflar bien, te pueden salir buenas partidas o hay veces que te cogen siempre por mil sitios y hay días que dices tú, pues no salgo. Porque eres, en ese momento pasas de ser de cazador a cazado. Bueno, a toda pastilla, lo que da la mata Venga, ya estoy en tercera Yo siempre, como siempre, suelo arrancar en segunda Y una vez que coge sus 36, 37 Ya arreamos, pisamos a fondo Y vamos para allá Venga, proyectiles Cargas huecas y proyectiles de flecha Venga, estamos a 1.600, 1.500 1.400, estamos prácticamente Perdón, 100, 100 metros 90, 80 Venga, estamos aquí ya, vamos rapidito Hacia la zona A Venga, vamos a punto de pisar y pisamos ¡Eh! pues hemos pisado a la vez bueno pues aquí tenemos compañía venga los compañeros vienen por ahí vamos a esperar un poquito a ver escucho por ahí venga un... artillería para variar venga vamos a escuchar por dentro tengo un compañero esa marca tanque ligero venga artillería aquí el humo rojo Ah, Ese ha caído, estupendo Entonces estamos empezando a capturar la zona A A ver, no veía nada Y yo con este blindaje, con este objeto, La verdad es que no Venga, vamos, y más artillería Venga, que no pas Que no, ahí está capturada Pues vamos a quitarnos de aquí El enemigo captura la zona B Venga, ya tenemos más compañía Somos más y poco a poco, venga, nos vamos a ir retirando de aquí. Vamos a dejar la zona A libre, esa marca allá arriba, en A6. Y poquito a poco, sin descuidarnos, vamos a vigilar esta parte de aquí. Algunas veces este escenario así, tal como estamos hoy, me han venido... ¡ay! Disparo por ahí. Me han venido justo por la derecha. Y claro. Me he visto sorprendido y me han reventado <risa> Venga, despacito Aquí, venga No tiremos muchas ramas Que no nos vean Por lo menos, lo menos posible Vistacillo, venga Así nada, mira el comandante Bueno, tampoco es que vea mucho Con estas ramas delante Venga, inferioridad No veo nada Sigue lloviendo, no va a dejar de llover en toda la partida, no creo que salga el sol Despacito Vamos a salir de aquí De la zona A Vamos a echar un vistazo por aquí Y si algún coleguilla De los enemigos Me disparo, hay cazacarros por ahí por delante y carro pesado justo en A6 Por ahí, a ver Ese creo que es No, una marca ahí arriba Ese es el carro pesado, bueno, un compañero cae Vamos, despacito A ver, no nos asomemos Mucho, está la marca por ahí A ver, a ver, 300 eh. Ay, destruido Muy bien Parecía ¿eh? otra marca Pero esa está bastante lejos Bastante lejos Al loro que Están pisando A Bueno, vamos a esperar un poco No vaya a ser que aparezca alguien por aquí Y cuando disparemos Nos delatemos con el colega Que está tomando A Vamos a darle tiempo aquí a esta jugada Venga, hemos tomado B Bien Este está, este está pisando A Pero... No me fío Hay dos ya, do carro Dos carros medios Y a ver quién es el pollo Que está por aquí A simple vista no lo veo que tomando A Bueno, han tomado A Venga, a ver ah, ¿Qué es eso? Hay Crítico, hay un Tiger Crítico Venga, otro arreón Venga, ahí a la lateral bah, ahí no le hago pupa No me explico cómo aguanta Venga, a ver si por el mismo sitio Se lo podemos colar Tampoco es impacto, incluso no es crítico Venga, vamos a por él Ahí vienen más compañeros al auxilio Venga, a ver si por aquí No, la munición no está ahí pues nada, toca acercarse Exponerse, a ver estos Por aquí, y venga Bueno, por aquí no voy a fallar Ahí, destruido Ahora retomando la zona Y nos quitamos de en medio rápidamente Venga, escondiéndonos aquí detrás de la cabañita Esa marca Otra marca es la de antes, Carro medio y el otro que también Está justo ahí Capturando a Más compañeros, Viene, vamos a echar un vistazo eh, Se dispara por ahí es, ahí se ha visto pasar algo Ese disparo también ha venido desde allá arriba Esa marca sí que ahí Venga, vistacillo Vamos a ver, vamos a ver Ese es el tío A ver, eh, 800, no 400 400 Ahí 800, sí, está bien 250 cada cuadrante 500 Bueno, entre entre 400, 800 Tenía más de 400 Pues pasamos a 800 esto es una cosa que me gusta bastante del object Que los márgenes, o digamos eh, Las distancias entre, a la hora de ajustar La mira del la... artille ¿Eh? Ahí está ah, me, me había parecido ver algo, el tío dispara Venga, vamos, venga, Ah estupendo Madre mía Por un momento digo, me ha parecido ver algo eh ¿Qué es esto? Venga, Marri. Ah, estupendo Pero había otro compañero ya que le tenía puesto el ojo porque me parece a mí que este si me hubiera reado me revienta. Menuda chorra. Hay veces que. Eh, me ha pasado esto mismo otras algunas veces. He disparado, no era nada. Y lo que he hecho ha sido simplemente delatarme. Y después sí que me ha venido el crujetazo, de eh, esas marcas por ahí. Cuidado, no tiremos muchos arbolitos despacio. De a ver, a ver, a ver. Ah, no veo un poco más atrás y le echamos una, una manito al compi ese eso de ahí? ¿eso que es? ¿Eh? destruido eso parece un un panther parece un panther, venga, explosiones ese avión ahí haciendo su trabajito carro medio, una 6 va eh, a decir zona tomada zona B y zona C de ellos pues B está cambiando de manos por ahí se ve que un compañero ha volado pero hay bastante movimiento por aquí Vamos a esperar con paciencia poco a poco No vaya a ser que Ese avión vuela abajo, ha tirado bomba Ese tío sigue ahí en A6 Ese carro medio Muy bien, hemos tomado la iniciativa Vaya, las fuerzas enemigas Vaya, bravo ¿Qué pensarán? Eh, las fuerzas enemigas han tomado la zona Bravo No, no, me he referido a la iniciativa a ver, a ver, a ver Carro medio Perdón, ligero, por ahí arriba Ahí cerquita Otro carro ligero, otro compi Está por ahí, un Bradley A ver, Bradley Venga, a ver si eso la Avioncitos Al loro que Como nos disparen, nos fríen Somos muy blanditos El Obje 120 eh, ¿Qué es eso? Carro ligero también, ahí en medio, entre A y B pero algo se mueve por aquí, a la derecha, no nos confiemos, despacito venga, mi compañero que estaba ahí entre A y B ha caído y puede ser que este colega, lógicamente, si C y B están tomada por ellos, pues, pues venga para acá vamos a ir poco a poco echando un vistazo a ver si vemos algo por aquí ese avión está ahí peinando esa zonita y por ahí trae un carro, eh, carro medio es destruido. Otra marca, a ver, venga otro, otro también. Pues han caído dos, ah, esos dos compis que están ahí, venga, es ligero. Esa marca. Han caído dos, pero esa marca, esa marca yo no la he visto caer, no la he visto caer. carro medio por ahí pues ahí está la marca a ver, a ver, a ver destruido parece 800 ahí está pues a jugar se la toca venga, corre, hombre ¡Ah! esa marca Las carros y bien destruido pues me están <ríe> me están limpiando el camino y voy pues a varias pasadas entre el el tanque americano. Que justo en ese instante lo vi moverse. Ah, se hubiera recargado, me hubiera reventado. Así ese compi. Tengo por ahí varios ángeles de la guarda que me están cuidando muy bien las espaldas. Vamos a por B. A ver. A ver qué se cuecen B. Y al lorito. En cuanto pisemos. Hay aviones por ahí dando vueltas. Eh, ahí está, compi. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Venga, la M50. Ese coleguilla también está aquí. Estamos tomando B. sm M50. cazacarros y el tanque este americano. Venga, tomando B. Esa marca. A ver, a ver, a ver. Está muy lejos. Pero está ahí el tío de arriba. Venga, zona capturada. Tres bases. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Pues... Aquí hay dos, Nano y nadie, pues prefiero irme a defender la zona A. Para allá vamos. Nos quitamos de aquí, vamos a esperar que no venga nadie y nos arre por el lateral, bueno, es igual. Por el lateral que de frente el objeto 120 es un tanque muy grandito, pero tiene un cañón que es una bestialidad. Vamos, el Bradley sigue allí ah, Se ha hecho con la zona Se ha hecho ahí, está pegado justo ahí En el respawn de ellos Y se ha hecho fuerte el tío ahí Bueno, alguno se puede colar Vamos a ver, controlar de reojo B A, vamos a defenderla Vamos a colgarnos aquí donde estábamos antes El enemigo está capturando la zona B Antiaéreo Por favor no me puedo relajar un momento ¿eh? Ahí está la marca, justo a la izquierda De la nave A ver, vemos algo por ahí Ahí está la marca, ahí está la marca Venga, venga, venga 200 Qué lejos? se me va la mira Venga, despacio Ahí está el tío, 400, está bien Ahí está la marca, venga, es un antiaéreo Está tomando B. Si dejamos que tomen B. Eso. Venga, han... han tomado B. Es un antiaéreo. Venga, a ver dónde está el tío. Eh, por ahí se ve. ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Bua! Tenía la mira en cero. Por favor, cómo se me ha movido. No me he dado ni cuenta. Venga, vamos, vamos. Ahí está. Parece que es un cubre el Blitz. Ahí sí, Sí, lo es, lo es, lo es. Ahí está. El crítico Vamos a por él. Venga, una recarga rápida y le zurramos. Venga, otra vez. ¡Eh! ¡Fuera! Destruido. No, está ardiendo. Y se ha apagado. Ahora. Un poco tarde, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a retomarme. Tengo ahí un compi. Ahí a mi derecha. Que ligero Y al loro, venga El respawn es de ellos está por allí Vamos a camuflarnos por aquí Aunque Tampoco es muy seguro Si es que estamos aquí en medio Esta zona es Una temeridad. Es Tomarla rápido, largarte ¡Eh! ¿Dónde está mi compi? Ahí está Vaya, capturada pero mi compio estaba por ahí Y si no se ha inmolado el solo Venga, ataca el punto C, colega Vamos Pues tenemos compañía por aquí por... Hombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un leopard Venga, no nos ha visto despacito ¡Ay! Perfecto, vengador Pues sí, muy bien, muy bien Muy bien, venga, atacar el punto C muy bien, gracias, compi, gracias Estamos es un buen equipo Una buena coordinación Estamos teniendo una buena coordinación Venga, en la zona está bajando por ahí Otro tanque ligero No sé si será el Bradley Que lleva ahí media partida Justo en A6 Que el tío, la verdad Nos ha tenido a raya A todos Venga, vamos a esperar El respawn está por aquí O por la parte esa de la izquierda Venga, el compi tomando C. Muy bien, venga, venga, esta partida va justita, pero claro, no podemos perderla, hombre, si estamos casi con las tres zonas. Y mira cómo está. Muy bien, compi, estupendo. Venga. Bien hecho por delante enemigo, estupendo. Venga, ese avión ahí patrullando, patrullando la ciudad, muy bien. Claro, compi. Claro que sí. sí ¿Va? Ha desaparecido. Pues sí, he escuchado la explosión, pero claro, bueno, contestado y bah, pues, se la acaban de cargar. Están tomando C. Bien hecho. Bien hecho, estupendo, muy bien. Ahí está ese tanque medio. ¿Qué es esto? Venga vamos a terminar misión cumplida perfecto ahí está bueno vamos a ver la propina esta partida ha ido bastante bien hemos aguantado hasta el final de chorra hemos tenido ahí dos instantes que la ayuda de los compañeros ha sido fundamental sobre todo con ese m 48 y en la zona y a ver tercero en el equipo 72.312, cojonudo, bueno, con un impulsor de un 15% de leones, no lo había dicho, pero bueno, de 62 a 72, perfecto, 4 objetivos destruidos, 4 zonas capturadas, 94% de actividad, 1 impactos, 4 críticos y una ayuda, perfecto ha sido una buena partida aquí en Dominación Campos de Normandía. Bueno, espero que os haya gustado la partida. Acordaros un buen like si os gusta la partida y la os de apoyar el canal. Y os recuerdo abajo, caja de comentarios, enlace, Escuadrón Ibis en Discord, en Instagram eh, y Facebook. Bueno, pues sin nada más, me despido. Esto ha sido todo. Dominación Campos de Normandía y nos vemos en un próximo. Chao.